Eh, fue un vídeo, bueno, ha sido un vídeo que a mí me ha venido un poco a la carrera, ¿no? Todo, no he podido prepararlo como me hubiera gustado, pero el resultado ha sido bastante más, eh, mucho mejor de lo que yo pensaba. ¿no? También eh, las ideas están muy claras por parte de la escuela y de la dirección, yo lo que hice más que nada fue un poco apoyar un poco mi experiencia y, y potenciar las ideas que, que me dieron. ¿no? Y la sorpresa para mí, que yo no suelo trabajar con gente que no es profesional en, en la música, pues es la, la paciencia que tuvieron todos, el alumnado, los profesores, eh, dirección ¿no? también, ¿no? Y, y, el, y cómo actuar, ¿no? por el frío que pasamos aquella, aquella mañana ¿no? también, que, y los, sobre todo los niños, ¿no? que me la paciencia, ¿no? los pobres. ¿no? Y ah, yo estoy encantado. Y, sobre todo muchísimas gracias a todos por, por aparecer en el vídeo, por vuestra paciencia y por, y por el apoyo. ¿no?